Hoy vamos Muchas a hablar gracias. de celiaquía, una enfermedad, si se quiere, que cada vez escuchamos más, más presente ¿no? en la sociedad, no porque cada vez haya más celíacos, sino porque cada vez más personas toman conocimiento ¿no? de, de esta enfermedad. Exactamente. La enfermedad celíaca, en realidad, eh, voy a dar una breve introducción, puede sí, aparecer claro. en cualquier momento de la vida, Ajá. desde que la persona incorpora el gluten... Ahí ya puede, eh, hasta la edad adulta, puede aparecer en cualquier momento. ¿sí? Uh -huh. La predisposición genética también es muy común. Y ahora voy a dar algunos tips que tienen que tener en cuenta para el diagnóstico, para saber. Porque por ahí aparecen síntomas y uno ya se diagnostica, ¿viste? Sí, es verdad. Ya tengo enfermedad celíaca, ya tengo celiaquía y, uh -huh. y por ahí está bueno saber... ¿Cuáles van a ser eh, esos puntos claves para darnos cuenta? Bien, ¿sí? Bien claro. eh, Por ahí lo que solemos tener es mucha distensión abdominal uh -huh. o dolor abdominal. Y es lo primero que, que uno dice, eh, soy celíaca porque incorporé harina, eh, comí y una tortita mal. y me cayó uh -huh. mal, me hinché. Eh, por ahí eh, está bueno saber que hay muchos alimentos que nos pueden generar Distensión abdominal, flatulencia, dolor abdominal, como por ejemplo, el, el repollo, el brócoli, el coliflor, las legumbres, uh -huh. ¿sí? Son también eh, unos alimentos que, que por ahí aportan eh, distensión abdominal, como por ejemplo, lentejas, garbanzos, porotos. Claro. Los alimentos que están muy condimentados con ají, pimienta, mostaza, uh -huh. eso también puede generar. Y... Obviamente la lactosa y el gluten, uh -huh. que son como los más partidarios de generar más sintomatología. La lactosa es el azúcar de la leche y va a estar contenido en los lácteos. Uh -huh. Y el gluten en galletas, en, en todo tipo de harina, de trigo obviamente, en productos de panificación, eh, repostería, pastelería. ¿sí? Uh -huh. Ahora, tengo distensión abdominal, pero me dura un mes y después se me va... Ahí generalmente es porque algún alimento nos ha caído mal, ¿sí? Uh -huh. Y también puede ser algún síndrome de colon irritable uh -huh. que aparece cuando hay estrés o nervios. Es uh -huh. el principal causante de que nos va a caer mal eh, la comida, ¿sí? Y generalmente tenemos esta sintomatología. Cuando yo tengo que alarmarme y decir, bueno, tengo estos síntomas, estos signos, a partir de dos o tres signos en adelante, por uh -huh. ejemplo, hay diarreas crónicas, disminuyo mucho de peso... Uh -huh. Tengo dolor y distensión abdominal, bueno, ahí voy a ir al gastroenterólogo que me haga un diagnóstico. ¿Cómo es este diagnóstico? Primero, a través de un análisis de sangre, uh -huh. en sí. donde me van a analizar ciertos anticuerpos, son tres anticuerpos, antitranglutaminasa, antigliadina y antiendomicio, ¿sí? Uh -huh. A partir de estos tres, si el, el médico ve que hay algo alterado o que está muy próximo, vamos a una biopsia intestinal uh -huh. para ya asegurarnos que hay celiaquía. Perfecto, vos decías Sofi, uno puede eh, ser celíaco no en cualquier momento en cualquier de momento vida, Pero vos ya tenías ese gen y quizás la enfermedad se despertó Exactamente. de adulto sí. O lo generaste de alguna manera, porque viste, viste que a veces te advierten Digo, eh, llevándolo a, a un paralelismo con la diabetes si se quiere No consumas tanta azúcar porque puedes en, en el caso de la celiaquía la no es así No, en no es realidad, que la puede generar en realidad, eh, la, la genética está muy muy a flor de piel, ¿no? Pero hay muchos tipos de celiaquía uh -huh. y puede ser que a veces vos no tenés síntomas, no tenés signos, la mucosa intestinal está perfecta, pero sí. después en algún momento salta otra vez. Uh -huh. O sea, salta, se desarrolla sola. Claro. ¿sí? ¿Genéticamente eh, hereditaria? ¿O sí. O no? sí. Sí. Uh -huh. Sí, sí. Hay unos marcadores que también... Eh, además de la serología, del análisis de sangre nos indican el dq 2 y dq 8 que generalmente si hay alguien en la familia que tiene celiaquía va a ser positivo. Mira. Uh -huh. Ahí hay ahí tenemos otra prueba, otro marcador que nos va a decir si hay celiaquía o no. Bien. Bien. Y Pero la es opción, decir, yo tengo el gen y de esa manera se va a despertar, no es que en algún momento No se puede despertar sin el gen. Ah, okay. También. Bien. Están las dos alternativas. Perfecto. Yo no ¿Sí? tenía nadie en mi familia que era celíaco y, y vos también nada... lo desarrollaste. A veces Ajá. también. Bien, bien, bien. Vos por ahí sacaste el gluten. Y se desarrolló la enfermedad porque sacaste el gluten, ¿me entendés? Claro. No o sea, es que tengo hay... que estar atento ni tener cuidado con el consumo de cierto grupo de alimentos para prevenirlo de no, alguna manera. No, se okay. puede desarrollar eso de acuerdo al intestino de cada bien, uno. Perfecto. ¿Sí? Toca, toca, la suerte es loca. <risa> es así. Así es. Y también quiero hablar un poquito del tratamiento, de uh -huh. los síntomas, diferenciando. Había una plaquita, no sé si. Sí, claro, sí, sí, la sí, podemos, podemos compartir. Bien, bien, Perfecto. Bueno, la del diagnóstico. Nos comentaba recién sobre. El diagnóstico, claro, el análisis Perfecto. de sangre con los anticuerpos que yo nombré y uh -huh. la biopsia intestinal. Tratamiento, tratamiento. Exactamente, la dieta libre de gluten de por vida. Uh -huh. Generalmente, la recuperación de las velocidades intestinales, eh, una vez que nosotros ya iniciamos el tratamiento, más o menos al, a los dos años se genera esa normalidad histológica. Perfecto, en el como intestino. que se sana de alguna se manera. Sana. El se sana las velocidades. Hay otra fotito que ahí vamos a ver La primera es del intestino normal que tenemos todos sí. La segunda Están acortadas las velocidades intestinales ¿Qué pasa? Yo incorporo gluten eh, Se afecta el intestino delgado De, de nosotros sí. Y disminuye la capacidad de absorción de los nutrientes uh -huh. okay. Por eso es cuando ahí Empiezan a aparecer los síntomas por ejemplo, en niños vamos a tener distintos síntomas como diarreas crónicas, retraso en el crecimiento, baja estatura, uh -huh. dolor y distensión abdominal, irritabilidad. En cambio, en adultos vamos a tener depresión, cefalea, aftas, uh -huh. menopausia en las mujeres sí. tempranas, ¿sí? algunas deficiencias nutricionales, anemia ferropénica, que es por falta de hierro. la anemia uh -huh. aparece por falta de hierro. Entonces, bueno, hay que estar muy, muy atento a estos síntomas. Esta dieta libre de gluten que es de por vida, ustedes me van a preguntar, ¿qué harinas puedo consumir uh -huh. si saco el gluten? Hay un montón de harinas, por ejemplo, el almidón de maíz, uh -huh. fécula de mandioca, sí. harina de arveja, harina de garbanzo, uh -huh. harina de coco, de almendras. Hay un montón de harinas y siempre lo que yo les, les recomiendo es que si van a comprar legumbres, frutos secos que estén envasados... Uh -huh. Que no sea, eh, por ejemplo, en la dietética, voy y, co y compro a granel. Uh -huh. Ahí ya se puede generar una contaminación cruzada claro. porque mezclo las cucharitas. Las uh -huh. ¿Sí? Entonces, cual. por más de que venga, nos vendan en la bolsa para después dividir y sea con el logo sin tac, si ya estuvo en contacto, si ya estuvo en contacto se contamina. Uh -huh. Como así, por ejemplo, vamos al supermercado. Sí. Yo tengo en mi familia ninguno es celíaco, mi hijo es celíaco, bueno. Yo compro un paquete de harina para mí y unos frutos secos que son sin tac para él. Pero uh -huh. si yo lo mezclo en el carrito, las partículas volátiles de la harina lo van a contaminar al envase. Wow. Hay que estar muy atento. Claro, porque la celiaquía sí, también es puede ser eh, con un grado más leve uh -huh. a más crónico. Entonces, uh -huh. bueno, hay que tener muchas pautas. Por ejemplo, a la hora de cocinar, uh -huh. primero lo de celíaco, limpiamos bien el horno, bien la mesada, uh -huh. separar. ...en distintos tupper... ...todo con rótulos... ...por ejemplo uh -huh. pongo... Eh, ...sin tag. ...tengo los cubiertos... ...todos los vasos... ...las vajillas platos, todo en un tupper separado de todos los otros integrantes de la familia y en la heladera también separar todo con tapercitos sí, de si esa manera no. vamos a evitar cualquier tipo de contaminación cruzada claro. en mi familia tenemos dos celíacas claro. y tenemos claro. la olla de las celíacas la pasta linda de las celíacas <risa> el colador, todo separado, porque quieras o no si bien vos lo podés lavar muy bien y refregar todo, siempre puede quedar siempre. alguna partícula, entonces, entonces es conveniente tener todo bien separadito Claro, y de esa manera te aseguras que ningún síntoma va a aparecer sí uh -huh. Lo otro también hay que tener en cuenta el tema de los medicamentos, los uh -huh. productos de perfumería Porque también uh -huh. tienen gluten Shampoo, Shampoo jabón, uh -huh. cremas, cremas corporales, las pastas de dientes también Pero afortunadamente en, con el paso del tiempo ha habido un mercado muchísimo más, más ampliado, amplio más amplio, amplio. Antes sí. era re complicado, pobre mi mamá yo la he visto sufrir ¿Sí? Que hace años se, se descubrió la celiaquía no había nada. No, no había nada. Tenés góndolas, quizás exclusivas de alimentos. Es celíaco, sí. Uh -huh. los sí, los sí, cafés pero sí. Son más caros, ¿no? O no, Sofi, son más caros. Son más caros, sí. Mm. Pero si vos aprendés a hacerlos caseros, chao. Es el secreto. Ahí está. Esta debe saber. Adri sabe. Él <ríe> sabe. Sí, nos ha traído Adri un montón de sabe. Propuestas. Eh, sí. No, no, es por ahí. Eh, bueno, yo, yo tengo una dietética y, y está. Es muy amplia la, la variedad de alimentos de la cual vos podés hacerlos caseros uh -huh. y, y no tiene por qué ser caro. Uh -huh. ¿sí? sí, pero Nada. es triste ver cómo se abusan en, en los restaurantes. Bueno, por ejemplo, sí. una pizetita congelada del, del año del no sé cuánto, te cobran sí, lo mismo te... que quizás una pizza de 12 porciones donde comen cuatro es verdad, personas. Es verdad, si es, vas es a comer injusto. afuera, por sí, ahí es seguramente. Complicado. Es Seguramente. Sí. Sofi, esto es, una vez que se despiertas crónico. ¿Te acompaña siempre? Y... ¿Aquía? Sí, sí tenés que cuidarte mucho, uh -huh. pero como yo dije, después hay una mejoría, después de, de iniciar bien el tratamiento y evitar las transgresiones, que significa? Que en algún cumpleaños comí un pedacito claro. de, de alimento que tenía TAC, bueno, si vos lo haces correctamente, generalmente a los dos años eh, se normaliza el intestino, ¿sí? uh -huh. siempre con los chequeos correspondientes y demás. Siempre atentos al simbolito, ¿no? Siempre a el toda... logo sin TAC, de todos los productos siempre es muy importante leer el etiquetado, uh -huh. ¿Mm? En la parte de los ingredientes también, observar que no haya nada. Pero ya teniendo el logo, la leyenda característica, no habría problema y lo podría consumir. Perfecto. Eh, también hay algunas eh, premezclas, que esto es importante que lo diga. El gluten lo que genera en la masa es elasticidad. Esa es la propiedad mayor que tiene. Uh -huh. Cuando nosotros... Lo reemplazamos por otra harina, ese gluten no va a estar, por ejemplo, en una harina de coco, de almendra. ¿Qué le agregamos para aportarle elasticidad? Una goma sántica, que se llama. Mm. ¿Sí? ¿Qué es eso? La goma sántica es, la Adri te lo puede explicar. <risa> ¿Puede ser algo una... que, se, que sea el chuño? Sí, to es parecido. Se, eh, claro, <risa> claro. <risa> te, <risa> Yo es que lo si, sé por mi mamá. Si vos agarrás un pedacito, perdón, pero si agarrás un pedacito, suponete, de masa, un pedacito de masa hecho con harina 4 ceros Vos agarrás ese, ese trocito de masa y te vas abajo de la de la canilla de agua y lo empezás a amasar, lo limpias y lo uh -huh. que te queda ahí es el gluten puro. Ah, Exactamente. Mira. El tema es que no se puede usar. Bueno, esa goma sántica, como dice la doctora ahí, reemplaza ¿sí? la, el el, la elasticidad que proporciona el gluten en cualquier harina tradicional que no pueda consumir un celíaco, claramente. Uh -huh. ¿Ah? Sabiendo, Pero se reemplaza está con eso. Y también hay una particularidad... Que es que en la pastelería, que lo, lo he visto a, a través de, de, de experiencias, el polvo leudante que se usa en la repostería no se usa con la misma cantidad o el gramaje que usaríamos... ¿Viste cuando yo hago un budín? Sí. sí. Yo digo una cucharadita de polvo leudante o quizás es una pizca y es media cucharada. En la pastelería, para celíacos, tenés que utilizar una cucharada grande al ras de polvo, de polvo leudante para que leude y para que quede para con que quede esa sensación de aireado, de esponjosidad. Sí, sí, sí. Gracias, Yo sigo. Perfecto. cualquier chico, ¿cuál ¿no? no, no, no, no, no, no, Le agradecemos, Es interesante. Gracias <risas> Muy bien. Y, y lo, lo que me faltó decirles es sí. que hay una lista que se llama ANMAT, listado de ANMAT, uh -huh. ustedes lo, lo googlean, y ahí están todos los productos actualizados, Bien. desde productos de perfumería, medicamentos, todos los alimentos eh, libres de, de gluten. Excelente. Pero no, no es para asustarse ni para volverse no. loco. No, Si sí, sí, resulta que uno de tus chicos es elíaco y demás, la verdad que hoy por hoy hay un mercado súper amplio, amplio, se puede llevar en el día a día uh -huh. a la perfección. Eh, y además preguntarte, Sofi, eh, ¿cuáles serían las consecuencias de no llevar una dieta estricta y saludable sabiendo que...? ¿Es una persona celíaca? Bueno, la celiaquía tiene distintas enfermedades asociadas, que si no hacemos bien las cosas y no, no, no, no cumplimos esta dieta libre de gluten, eh, podemos asociarlo, por ejemplo, puede aparecer una enfermedad hepática, una enfermedad de tiroides, una diabetes mellitus tipo 2, o por ahí hay, una, hay un síntoma que es como muy, muy... Eh, prevalente en la celiaquía que es la dermatitis herpetiforme que mm. es como un salpullido, una erupción permanente, claro. entonces esas son algunas consecuencias, más allá de los síntomas que nombré recién, sí, sí. si no nos cuidamos como que se agrava en un cierto claro, punto la y no plazo. está bueno vivir así bueno, tampoco por ¿Sí? entonces por ahí llevando esta dieta, eh, al principio cuesta porque uno yo la tuve que hacer y la verdad uh -huh. que cuesta ¿Vos sos celíaca? No soy celíaca, pero tuve síndrome de colon irritable y yo Ajá. pensaba esto. Tengo celiaquía, mis hicieron los estudios y no, no, no era celiaquía. Por eso es muy importante acudir a un profesional uh -huh. que nos brinde toda la información. Perfecto. Y ya una vez diagnosticado, ir a una nutricionista uh -huh. para, para que nos arme un buen plan y nos dé todas estas recomendaciones uh -huh. que sería una buena educación nutricional.